Pues para mí, más que diseño responsable, ¿no? yo te hablaría solo de, de diseño. ¿no? Al final el diseño es una de las herramientas que tenemos para poner en contacto un producto o un servicio ¿no? o, o cualquier cosa con una persona, ¿no? con las emociones de una persona. Yo creo que el, que el diseño es una gran herramienta de cambio social. Así la veo ¿no? y, y, y de hecho la palabra diseño no viene de dibujar, sino viene de, de generar una, una actitud. Entonces, yo veo el diseño más que desde un punto de, de vista como eh, egocéntrico, ¿no? donde ponemos la belleza en la, en la punta de la pirámide. Oye, La belleza es una de las cosas que tenemos que, que conseguir. El cómo funciona sería otra de las cosas bellas y que podemos hacer que, que impacte y que, y que el buen diseño pueda actuar. Pero tenemos que poner también en esa palabra de diseño pues, otros actores, ¿no? como serían en este caso las personas, el planeta, donde el diseño pueda actuar. ¿no? Entonces, eh, para mí, diseño responsable pues es simplemente pedir a los diseñadores ¿no? que, que, que su foco, su talento y sus superpoderes pues los pongan poniendo ese círculo que te comentaba antes donde todos están al mismo nivel. Soy una persona superpositiva y superoptimista. ¿vale? Yo creo que es la tendencia hacia donde vamos y te diría que, que, que los retos que tenemos ahora como, como, como, como colectivo, ¿no? como sociedad, como ser humano, son tan grandes que lo único que podemos hacer es eh, pensar en colectivo y pensar, y pensar en, si soy capaz de generar el futuro, no pues pensar que ese futuro lo tengo que generar pensando en todos. Entonces soy, soy, soy muy positivo y creo que hay un cambio de, de tendencia en este sentido, no solo de diseño, sino de otras áreas, otras actividades que, que, que son tan importantes, ¿no? como la parte financiera, por ejemplo, donde también están poniendo el foco eh, en, en estos retos medioambientales, climáticos y, y sociales que estamos demostrando que, que, que tenemos. no Estamos justo hoy... Eh, haciendo esta charla y están masacrando a gente aquí eh, al lado de casa. Micromovilidad sería esa forma de desplazarte dentro de las ciudades, ¿no? Yo lo veo también desde un prisma de ciudad, de ciudad y también, como lo que contaba antes, de, de, de sociedad. Las ciudades debieran ser sitios amables ¿no? y saludables donde estar. Hoy no lo son, hoy no lo son. Y, pero sí que vuelvo a ver ese, ese cambio en positivo. Yo te digo, yo, eh, tengo 44 años, llegué a Valencia, yo soy de un pueblecito de 1.200 habitantes y llegué a Valencia en el 96, vi que era una ciudad plana, que no llovía casi y dije perfecto para la bici, ¿no? Eh, ese dinero me lo voy a ahorrar para, para otras cosas y me llamaban el vagabundo porque iba en bicicleta. Quería decir que no tenía dinero para, para coche o para moto. Mira cómo ha cambiado desde el 96 hasta hoy Valencia y la percepción de, de, de la bicicleta o ahora el, el patinete eléctrico. Nosotros con Kloska empezamos justo en el año 2014 con esa, con esa idea y, y, y bueno, hicimos cascos de bici, que es lo que estamos eh, vendiendo y, y, y siguiendo en ese negocio. Hicimos también patinetes eléctricos en el 2014. O sea, hay, hay, hay una serie de, de, de cosas que, que, que espero hoy poder, poder contar sobre, sobre esta visión de que desplazarse por las ciudades no debería requerir eh, ni humo ni ruidos, ¿verdad? Os pues diría que es un papel clave un papel clave porque eh, tenéis a, a ese colectivo que quiere transformarse a sí mismos, ¿no? que quiere aprender, que quiere esforzarse por, por ser mejor. Y les tenemos que, que ayudar a que piensen que, que ser mejor ellos también es para que su, el, el futuro sea mejor. ¿no? Educarles en que, en que piensen en colectivo, en que piensen en, en sociedad, porque los superpoderes los, los tienen ellos ya casi que más que nosotros. ¿no?